Si la forma de pensar la pudieras cambiar Si en lugar de marcharte te pudieras quedar, quedar. Soy el único que adopta sentimientos artificiales Y es que el extrañarte sí. se me hizo algo constante No es tan raro ah. quererte Fuiste como el Estoy sol caliente, caliente. Me consumió tu calor y muero de pasión, pasión. Ya oh. no siento rencor Voy tras tu cuerpo sí. lento como el viento sí. Sin sí. sentimientos planeando ah. mi vuelo Me voy porque ya no te quiero lo siento, pero para mí viene algo nuevo 7.35, no llamo aunque la necesito Despejo mi mente en aquellos vicios Siempre que aterrizo vuelvo a lo mismo Tú piensas que muero, por dentro sonrío Y es donde que te quiero, pero no lo digo En la calle perdido, busco lugares conocidos En tus labios partidos encuentro mis motivos En tus brazos tibios, calmo mis latidos Con tu cuerpo me desquito, con los días afligidos Ah, siempre por Dimbon oh. Dicen que no creen en Dios Dicen que no quieren amor Por fin entiende más tu interior Yo que sé yo quién soy Ardiendo como el maldito sol Si piensas en suicidio usa protección Si piensas como yo Alguien muere de los dos No hay nadie más que yo en este vacío de destrucción sutura el corazón El suelo frío ya lo ensució La niña me sonrió, me diste información Me encierro en mi creep con todo este dope, Me llama otra hoe voy volando, Podría ser. Podría ser voy volando algo allá afuera Podría ser quimera de volando algo allá afuera Podría ser quimera